Son las variaciones que podemos hacer. De responsabilidad, aviso de responsabilidad. Si usted desea suscribirse a mi página de Facebook, Fernando Sotulio RPT, para estar al tanto de todos los videos y las informaciones y las cosas que yo posteo, que son todas de salud, le recomiendo que me siga y le ponga un me gusta. Sígame en el Facebook, sígame en YouTube y apriete la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que salen todos los lunes. En general, utilizando la técnica de las rotaciones, yo pude hacer este mismo ejercicio de tomar aire y largar. Y había otra variación, que es el 478, que era 4 de tomar aire, 7 de mantener y 8 de largar. Cada uno va a su nivel. Y vamos a agregar más variaciones. Entonces, yo puedo rotar. Recuerden que cada vez que rotamos cambian las angulaciones. ¿Eh? por lo tanto empiezan a trabajar los músculos en diferentes posiciones O sea que puedo aprovechar para hacer un ejercicio respiratorio en diferentes ángulos y en diferentes posiciones. No siempre lo tengo que hacer en la misma forma. Como ven, me pongo un poco creativo también lo puedo hacer con los brazos atrás en algunos casos hasta agarrándome de una barra puedo contar cada tiempo como un tiempo inspiratorio como acabo de hacer recién sin contarlos con los dedos. ¿Eh? Ya aprendimos otra variación. ¿Cómo puedo masajear estos músculos? Bien, el diafragma es bien complicado para masajear que se encuentra, bien adentro, pero los músculos intercostales si yo deslizo mi dedo entre costilla y costilla puedo ir trabajando los músculos intercostales, sí no todos los intercostales los voy a poder masajear completamente ya que a veces hay otros músculos que los cubren y ahí me duele un poco ¿Eh? masajear los músculos intercostales es un poquito a veces complicado ¿eh? hay zonas en las que hay que tener cuidado sobre todo en los pechos en las zonas mamarias donde siempre esas zonas hay que dejarlas que las trabaje en un profesional o también las zonas axilares o sea que se pueden masajear los intercostales pero parcialmente tal vez algún día les muestre cómo lo puedo trabajar en un paciente cómo estirar los intercostales los intercostales unen las costillas por lo tanto al separarla yo las estiro al separarlos yo los estiro al separar las costillas yo los estiro al separar las costillas yo los estiro al separar las costillas yo los yo los estiro. ¿Cómo los contraigo? Simplemente inspirando. Y si le ha gustado el video, póngale un me gusta. Escriba en los comentarios de abajo cuál es su experiencia en cuanto a este ejercicio. Muy bien, ya aprendió lo que es el diafragma, lo que son los intercostales, los músculos intercostales, cómo funcionan, cómo contraerlos, un poco también cómo estirarlos. Ahora, si usted quiere realmente aprender a trabajar su cuerpo y mantenerlo sano y lubricar todas estas articulaciones, yo le recomiendo que baje mi guía de vida, que es totalmente gratuita. Les dejo el enlace a continuación. Le recomiendo que esté atento a mis videos de diafragma en la posición supina o acostado boca arriba. Sígame en el Facebook, sígame en YouTube. Y recuerden compartir nuestros videos con aquellos que los necesitan. Y todo esto, ¿dónde? En Quienesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida.